Pues le damos la bienvenida, claro que sí, le damos la bienvenida. ¿Qué tal mis amados? ¿Qué tal mis amadas? ¿Cómo están familia? ¿Cómo están familia de Dios? Pues eh, aquí estamos una vez más con... ¿Con eh, el, sí, con el, este espacio de... Con el espacio de oración. A, así es. Sean ustedes bienvenidos en este tiempo, en este momento, que tomamos este tiempo para... Eh, estar con ustedes y unirnos en oración eh, por toda esta situación verdad, que ha estado pasando entonces eh, confiamos en nuestro Dios que Él es el único que nos puede proteger en todo momento así es que eh, no hay que dejar de, de orar y estar en sus preciosas manos uh -huh. y siempre ayudando siempre ayudando a, a otras personas. Bienvenidos hoy oramos en vivo. Adiós y somos sus amigos Elida y Rafael Cavazos. bueno pues damos principio a, a, pues, a este material a esta a este tema que me parece muy interesante muy importante muy importante y háganos saber háganos saber eh, por medio de, de, de, del chat si las personas que ya están entrando para saludarles queremos saludarles Gracias, gracias por estar con nosotros. Sabiola, Fabiola, Dios Fabiola, te bendiga. Dios te bendiga, bendiciones. Dios sea contigo. Entonces, este, ya bueno, eso quiere decir que ya... Se está viendo bien la, la imagen. Alguien que me diga que si está viéndose bien la imagen de lo que nos preocupa. Se está viendo bien la imagen. Eh, vamos a agradecerles mucho que nos digan si están viendo la la imagen que hemos puesto ahí en pantalla. Se han hecho unas láminas, y sí, este, necesitamos saber si, si las están viendo ustedes bien. Sí, porque ya, ya vamos a, a ya dar vamos a in, in, inicio a, al comentario, y entonces pues vamos a pasar de enseguida a la oración y, y a la bendición del Señor. Sí, así es, amén. Bueno, pues vamos a verlo por fe de que todo está bien. Eh, amén. La otra nos van a decir... Si estamos o no estamos, Sí, ¿verdad? claro, claro. Entonces, el tema de hoy. Lo que nos preocupa. Ay, ¿a ti que, que te preocupa, mi amada? ¿A ti qué te preocupa, mi amado? En ese tiempo que estamos pasando, pues, uh, que no son nada quizás muy agradables para muchos, ¿verdad? Pero que ahí está la, la situación. Así de, es de eh, que pues bueno uh, como no no no se está acostumbrado a, a, no se está acostumbrado <risa> no. a estar, a encerraditos. estar en, encerraditos en casa eh, entonces cómo te sientes cómo estás qué te preocupa uh -huh. y nosotros vamos a decir lo que a nosotros nos preocupa <risa> y vamos claro. a comenzar mire pero por hoy vamos a comentar esto. Así. Mañana no sé nos es el señor. Uh -huh. Hoy uh -huh. solo comentaremos algunas de ellas. Muchos de los gobiernos en el mundo están recomendando que no salgamos de nuestras casas. Así es. O sea, quiere decir que, que estemos re resguardados. Sí, recogidos. Eh, bueno. Sí, resguardados. Eh, eh, así, en casita. Eh, Cuidándonos cuidándonos hagan cosas bonitas ¿no? No, no hagan cosas que no deben sí, de hacer claro. este entonces pero aquí surge una pregunta Ajá. estamos acostumbrados lo que nos recomiendan a que no salgamos de nuestra casa yo creo <risa> y yo creo no? que no estamos acostumbrados a eso ¿Sí es? así que pues, Vamos a continuar entonces con esa lámina para que entremos ya en el en tema. la comunicación. Aquí es donde puede empezar pueden empezar las dificultades. Si la persona o personas del hogar no están acostumbradas a estar por largos periodos de tiempo juntos, ahí es donde pueden surgir los conflictos con la familia o la pareja. Miren, hace unos días, en uno de los videos anteriores que hicimos, comentábamos el tiempo que tenemos nosotros de conocernos. Sí. Fue un periodo de siete años de, de noviazgo. Eso fue nada más para empezarnos a conocer. Sí. Eh, como éramos del alto aprendizaje, <risa> nos, nos tardamos un poquito. No, y pues las distancias. Eh, no. Bueno, sí, hubo unas distancias. nada eh, eh, Nomás me enganchó esta mujer y yo me fui a Monterrey sí, y ella se quedó en Reynosa. Sí, de seguro. <ríe> Entonces, pues ya no era posible vernos todos los días no, porque pues. Eh, el tiempo se agarró y, sí. y Y es todo, ¿verdad? Y luego ya más de 50 años de casados, pues si nos juntamos hacemos un montón de años, pues sí, eh, ya. Ya, ya no decir más, más, ya más no, años, ya pero no, ya no. yo creo que es más que suficiente siete novios y más de 50 casados, oh, sí. vaya que si sí nos conocemos, ¿verdad? Claro que sí. Pero, entonces, pero las personas, ¿estamos acostumbrados a estar juntos? Sí, pues la no, verdad es que no. No, pues no, es, es, es difícil la la inmensa mayoría mundialmente hablando, no nada más de aquí porque estoy haciendo mundial, uh -huh. el hombre y la mujer eh, trabajan. Así, y más en esos tiempos. En ¿eh? esos tiempos, claro. Y si hay familia, pues están en la escuela, están este, lo, cuando hay niños chiquitos, pues en el kindergarten, en, en la escuela, en la preparatoria. Eh, en la universidad, en fin, ya cada quien agarra su su, su rumbo, su rol, entonces, este y, y bueno, el, eh, el hombre y la mujer, pues cada quien por su lado trabajando. Hay quienes uh, tienen sus negocios y trabajan juntos, pero son pocos. Son pocos, no son los no, más. No, no, no son pocos. Entonces, si la persona o personas del hogar, los que están ahí construyendo tu, tu hogar, tu, tu familia, no están acostumbrados a estar por largos periodos de tiempo juntos. Ahí es donde pueden surgir los conflictos con la familia o con la pareja. Sí. Eh, miren, estamos pasando hasta unos tiempos muy difíciles en los que la mujer ha sido la más eh, perjudicada, vamos a llamarlo de esta ajá, manera, ajá. por la violencia. Sí. La violencia entre la misma familia o entre la misma pareja. Sí, sí, sí, así es. Eh, hemos visto a través de las noticias... ¿Cuántos eh, eh, hombres han matado a su compañera, sí. a, a su esposa, eh, con, es. con la que convive? O supuestamente convivía, pero sí. er, eran más los peitos y es. las golpean y cosas por el estilo. Es obvio que no son todos los casos así. Sí, claro. No, no, pero, sí hay, pero hay muchos. Hay muchos. Mucho, mucho, mucho. mucho. mucho. Entonces, imagínense con ese tiempo encerrado en una casa. Bueno, no hay un, un o en un apartamento. ¿sí? Entonces, el conflicto se puede complicar. Se duplica, se triplica. ¿Sí? Entonces, vamos adelante. Bien, entonces, lo, lo mejor que podemos hacer es, pues, ocuparnos en descubrir las actividades que nos puedan permitir estar no solo entretenidos, sino ocupados para que el tiempo no se nos haga más largo y tedioso y caigamos en el cansancio. Y en el aburrimiento. Así es. Es muy común de que ahorita con la internet, que estemos muy metidos con, la, con lo que hay en la, en la internet, eh, haciendo, ahí sí, pues, pues. perdiendo el tiempo en un momento dado, a menos que tú estés trabajando por medio de la internet. Si estás Así trabajando, es. estás en lo tuyo. Así es. pero o, o bien viendo la, la televisión, viendo las noticias, a ver qué, qué está pasando. O, o viendo novelas que Ajá. no eh, deberían ser no verlas. pero Hay, mucho, hay, mucha, hay, mucha, hay distracción, mucha distracción. Entonces, ahorita hay poco bueno para poder apreciar. Sí. Hay sí. mucho para entretener. Así es. Pero no para edificar. Exacto. Entonces, el que... En, no solamente entretenernos, sino que nos ocupemos. Que nos ocupemos, así es. Para que el tiempo que, que estamos viviendo así, sí. o que, que vayamos a estar así, que si todavía falta dos semanas, tres sí. semanas, cuatro semanas más así. Entonces, así eh, en algunas notas que se han pasado de, desde Europa, hemos visto que la gente que están en los edificios, se usa mucho la, la cuestión de los apartamentos, allá, así en, en grandes edificios, salen a los balcones y se ponen a tocar, a, a cantar, uh -huh. eh, a, a hacer un poco de, de convivencia, de convivencia. En, en el barrio. Sí, sí. Pero, ¿qué, ¿tú qué estás haciendo? ¿En tu barrio qué se está haciendo? Exacto. Ahora, si quiere que nos quedemos nada más en casa, o sea, lo más que puede salir hasta el balcón. Sí. A la terraza. Sí, al patio. Si al, al, exacto. Entonces, no estemos entretenidos, sino más bien ocupados. Ocupados. Haciendo un algo. Sí. Haciendo un algo. Ojalá que tú estés trabajando por medio del Internet y eso ya estar ocupados. Así es. Ok. Vamos a la siguiente lámina. Bien. Entonces, este es el mejor de tiempo para la innovación. Sí, sí, este es el mejor tiempo de innovarnos, este es el mejor tiempo de innovarnos. Pensemos, meditemos y accionemos para empezar algo nuevo a, o a realizar eh, en equipo como familia. Uh -huh. Sí, el, la idea que es presentarles un, un, un cuadro, un panorama de qué sí se puede hacer. Sí, claro. Si ya están haciendo algo, pues continúen. Qué bueno, qué ¿verdad? bueno. Ahorita hay mucha gente que trabaja desde casa, a través del internet. Sí, sí, sí que Nos decía eh, uno de nuestros hijos, este, uh -huh. dice, mi esposa está, eh, pues a, a, a, a su trabajo, uh -huh. que tiene ahí una un espacio donde, pues, tiene una gran pantalla para poder estar viendo tres, cuatro cosas al mismo tiempo. Sí, trabaja. Este, él también, eh, en su trabajo que él tiene, eh, diseñando y todo eso. Eh, y los hijos, pues ya todos, todos. están con sus computadoras este, que les dan. Están teniendo eh, las clases. Están teniendo este... las clases. Sí. Entonces, todo el mundo... Eh, eh, lo único que se requiere es una buena conexión de, de sí, internet. Exacto. Y entonces cada quien está eh, en lo suyo. En lo suyo. Uno de los hijos aquí, el otro está por allá. Eh, eh, alguien en la sala, alguien ahí en, sí. en el comedor, ahí pero haciendo... todos trabajando, estudiando por medio del internet. Ah, así es. Eh, entonces, no hay ningún problema, pero en el caso de que tu trabajo no te lo permita hacer vía internet. Ajá. Entonces, ahí es donde hay que innovarnos. Exacto, así es. ¿Qué podemos hacer? Uh -huh. Pero, y esa es la idea. Pensemos, meditemos y accionemos. Y, y accionemos. Así es. O sea, ponte mejor a pensar en lugar de hacerte nada más entreteniendo, viendo las novelas o, o viendo las más las puras noticias X X o o más perdiendo el tiempo. En, en la internet porque mucha gente pierde mucho tiempo en la internet sí viendo lo que viendo películas viendo sí. pues, ahí metidos sí, como, en... como hay tanta tanta distracción como que la la las mentes de las personas no están acostumbradas a estar este pensando eh, en qué hacer creando eh, eh, o creando algo ¿Qué que hacer de, de, de, de bendición, de beneficio eh, para sí mismo y para los demás? Siempre creando, creando. ¿Por qué? Porque la mente siempre estado distraída. Hay mucha, pero mucha distracción. muchísima distracción de en este mundo. Porque y más mala que buena. eh Y más mala que buena. Sí. Mucha distracción más mala que buena. Ojo. Mucho sí. ojo en cuanto a eso. Entonces, es tiempo. Sí, sí, es el tiempo mejor para podernos innovar así es miren ahorita lo que yo estoy haciendo en la internet ustedes ya lo están viendo nos estamos innovando esto hace pues tiempo sí. no, no lo hacíamos no no no no se hacía no no hacíamos los videos los hacíamos totalmente en vivo viéndonos a, a nosotros las personas sí. pero he, hemos creado un nuevo sistema una nueva forma haciendo de, de, de sí. cómo poder compartir más más mensajes más que nos dejan a nosotros no es eh, tan importante es tan exacto, las la, la personas de nosotros no son importantes en la es, cámara en la, en la pantalla eh, lo importante es lo que estamos escribiendo para sí. presentárselos a ustedes como una opción como dándonos la mejor opinión posible así es que puede haber mejores, por supuesto que puede haber mejores uh -huh. eh, entonces lo que estamos aquí tratando de hacer es el de innovarnos la innovación la innovación es eh, quita toda pereza la innovación sí. quita todo descuido la innovación que quita estorbe. todo aquello que, que estorba claro claro ¿verdad? que sí entonces ahora em, empezar a hacer algo como familia les vamos a platicar un poquito así nada más muy rápido lo que hicimos nosotros antes de venirnos para esa área de donde estamos acá a, a un lado de la tabla eh, cuando vivíamos allá en el Valle, en el Valle de Texas, eh, cerramos un negocio que teníamos, una, una librería cristiana, y dijimos, ¿ahora qué hicimos? ¿Qué, qué hacemos? Perdón. Pues eh, Tenemos que hacer algo. En, entonces, este, siempre habíamos estado haciendo algo, siempre estábamos ocupados. Entonces, lo que eh, dijo mi esposa, bueno, pues yo iba a hacer unos cheesecakes. Bueno, pues órale, a, a hacer cheesecakes. Y empezamos y, a hacer y pa como pastel, equipo pastel de repostería. Uh -huh. Y nos, el equipo se conformó de tres. Nuestro hijo, eh, mi esposo y Los tres. Y ahí nos, nos, nos metimos un rato a la cocina. Entonces, eh, bendiciones Martita. Sí, Dios te bendiga, Martita. Eh, entonces empezamos a hacer Y mi hijo se encargaba de, de hacer la, la, la entrega sí, eh, y sí. todo eso, ¿no? Entonces... Y así estuvimos por un tiempo. Y empezamos de cero. Sí, sí, sí de, de, de, de nada. Entonces, y eso nos permitió estar viviendo perfectamente bien así es. en ese entonces. Uh -huh. Claro, pasaron las, las semanas y pasaron los meses y también un par de años o más. Uh -huh. uh -huh. Pero eh, ya estábamos empezando a, a pensar en cómo podemos establecer mejor. Claro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque veíamos que estaba viendo buenos resultados. Sí, era necesario. Uh -huh. Y como estaban bien ricos, pues, lo, lo que se hacía, pues... Sí, pues, sí. O, sí. Se quedaban chupándose sí, pues, los dedos. Muchos iban hasta, hasta la casa por, por los pastelitos calientitos, los cheesecakes. Así es que entonces, esa es la, la ventaja. Y no estábamos con la internet, no, internet como ahorita. No. no si no, esto no, lo hubiéramos hecho no. allá, estaríamos allá, allá en, en parcelado. <risa> sí, ahí estuviéramos. Pero bueno. Entonces, eso es lo que hay que hacer, pensar, meditar y accionar. Así es, exacto. Y eso fue lo que hicimos. Es. Entonces, este, eso es lo que les recomendamos. Así es. Y estas damas dicen... Si, si, si nos innovamos con seguridad, sí podremos salir adelante. Claro Entonces, que, esa es la, la idea. Claro, claro no es que sí. estemos ahí metidos en la casa sino ¿qué podemos hacer más qué, qué más podemos hacer claro claro no nada más estar ahí eh, pues metido en el eh, Sí, no no no nada más este perdiendo el, el tiempo el tiempo pasa y, <risas> y, y, y y no no vuelve el tiempo pasado ya ya no vuelve y hay cosas muy buenas que se pueden hacer a través del internet y que ni siquiera tienes que salir de la casa así es pero miren cuando yo veo algo de, de las noticias, que son muy poco, pero ve, vemos algo, me gusta cuando alguien está haciendo algo. Sí, claro. Y, y que lo presentan, ¿verdad? Como alguien que, que se está superando. Sí, un empresario. A, a, ¿Y algo que, que, que empezó y ya se hizo empresario. E, exacto. Entonces, mi amado, mi amada, yo creo que esto es bien importante, que tú y yo y todo el mundo podamos hacer algo. Así es. Ahora. Lo importante es esto, las edades, hasta qué edad se puede. Pues mi vida ando rascándole muy fuerte a, a los 80 años, y mira, aquí estamos. Aquí estamos, por la gracia de Dios, así es. Mi esposa está más joven que yo, ¿verdad? Eh, le llevo 12 tres días nada más, pero <risa> <risa> eh, pero aquí estamos. Sí, aquí, aquí estamos, no a estamos Dios. cruzados de brazos, no, no, no. no. no estamos trabajando... Manera. En la, sobre todo en la que es la obra sí. del Señor para nosotros. Amén. Entonces, y eso es lo que queremos decir ¿verdad? Que sí se puede hacer, pero hay que innovarnos, hay tenemos que, innovarnos. que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar de lo negativo a lo positivo. Así es. Así y miren, es. Y les voy a decir otra cosa más. Es bien importante esto. Amén. No podemos basarnos solo en lo que el gobierno pueda. Hacer por nosotros. Así es. No podernos quedarnos allí. Correcto. Porque es muy, muy fácil que el gobierno nos mantenga. Sí, pero pues no, no. Miren, no, lo que no, debemos no, no de hacer aquí en, en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, sí, no, Sudamérica no, y en quiera, el resto del mundo, no, donde quiera, tenemos que ser más independientes para tratar de ser más prósperos. Más prósperos, así es. Cuando tú tienes la prosperidad propia por tu creatividad, uh -huh. por, por tu ingenio, por lo que Dios te da, porque tu misma naturaleza te, te permite poder hacer talentosa o talentoso, eso es lo, lo más importante. Claro, claro que sí. Entonces, si nos innovamos, con seguridad que vamos a poder salir adelante Correcto. y podemos progresar y podemos ser personas de bendición para de, otros que son eh, sí, exacto claro. y siempre piensan cómo ayudar tú a los demás. Sí, claro. Cómo siempre. la otra persona puede prosperar. Amén, y si prospera que... más que tú, qué bueno pues, gloria a Dios. Tenía gloria más Dios. capacidad. Claro. Que Tenemos sí. que reconocer eso. Claro que porque siempre sí. va a haber alguien mejor que nosotros. Y sí, que, que no haya envidia y todas esas cosas porque no no no no no, no funciona. Sirve, no sirve para nada. Eh, entonces es preferible eh, ser bendecido para poder bendecir exacto y dice la abril que es más, más sí. bien todo es dar sí. que recibir, que recibir. Así o es. Ser, da da da da para que recibas más claro que sí es, es una satisfacción que, que Dios nos, nos brinda de, de poder ser de de bendición y de ayuda para otros yo espero que esos minutos que ya tenemos aquí vengan a ser parte de lo mejor de tu día. ¿Por qué? Así es. Porque estamos tratando de dar el ánimo, el entusiasmo. Así es. De que si sí se puede hacer algo más. Si sí se puede. Si sí se puede. Y si, si nos vamos y nuestras ideas las mejoramos, las superamos, vamos a ser de más ayuda y vamos a poder ser de más bendición también para los demás. Claro que sí, así es. Que no seamos nomás nosotros. Ay, yo, yo, yo, yo, yo no, no, no, no, no. Piensa en los demás. Para que Dios te pueda bendecir más porque estás pensando en los demás. Claro, amén, ¿No? así es. Entonces, vamos a continuar para no llevarnos ya más tiempo. Ya llevamos así 22 es, es. con 53. ¿Qué nos dice la Biblia? Dice, todos saben que ustedes han sido obedientes. Me alegro de su actitud. Y quiero que muestren sabiduría para hacer lo bueno, pero no para hacer lo malo. Ahí nos habla Pablo en, en, en Romanos 16, 19. En y estamos viendo. Dios habla hoy. En la versión de Dios, Dios, habla, Dios hoy. habla hoy. Pero Pablo está me enseñando esas palabras. Me alegro de su actitud. Sí. Esa actitud es la que tenemos que mejorar cada vez. Amén. Esa es, es la que, que debe ser siempre en superación. Sí, para que lo que hagamos Vaya a mejor así. Y quiero que muestre sabiduría Para hacer lo bueno Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer Aquí estamos tratando de hacer lo bueno, nada más así. Lo malo, ¿para qué lo quieres? Si es malo, ¿para qué lo quieres? Pues nosotros, pues ¿para qué? no Por ejemplo, no, lo que no, no, no, no, A no. en tu casa, en tu departamento En, en, en donde tú habitas lo que no sirve, ¿qué haces con él? Pues la basura. Sí. Entonces, ¿dónde hay que poner lo malo? Pues afuera. Así es. Así porque es. si no porque si lo dejas, va a apestar. Claro. claro Entonces, no. agarra nada más lo bueno y lo demás deséchalo. Deséchalo. ¿Verdad? Entonces, es lo que nos está dando Pablo a, a través de, de la escritura, su recomendación, ¿verdad? Y está haciendo esta alusión a que... Eh, dice... Ustedes han sido obedientes. Uh -huh. Hay que ser obedientes. Claro. Sí, A claro, Dios, obviamente, ¿verdad? Sí. Ok. Uh -huh. ¿Y qué nos sigue diciendo la Biblia? Ahí eso, 35, 36 nos dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Me gusta esto. Sabiduría, uh -huh. inteligencia, ciencia y arte. Y arte. Miren, el arte, bueno, ahorita hablábamos de, de los pastelitos Ahora vamos a hablar de la ciencia ¿Qué está haciendo ahorita la ciencia? ¿Están uh -huh. tratando de sacar una vacuna? Sí, sí, sí ¿Están trabajando en varios países? donde tienen grandes laboratorios? Así es ¿Están trabajando? Hay hombres de ciencia Hay hombres de ciencia que están trabajando, hombres y mujeres Claro que sí Inteligencia esa es la que tenemos que decir, Señor, dame esa Bien. inteligencia. Dame la sabiduría uh -huh. para yo también hacer algo bueno en esta vida. Así es. Dejar Bien. una huella en tu paso desde de esta vida. Qué bueno, ¿verdad? Que podamos dejar buenas huellas en nuestro caminar aquí en la vida. Exactamente. Entonces, pero que el Espíritu de, de Dios nos dé esa sabiduría, esa inteligencia esa ciencia, y todo arte para hacer las cosas, Amén. y estamos viendo allá en el Antiguo Testamento sí, sí, sí. ahora estamos con el Nuevo Testamento, ahora estamos con el Antiguo Testamento, pero Dios sigue siendo el mismo, es el mismo, es el mismo entonces vamos a la siguiente lámina así es, y que nos dice Dios acá, si alguien quiere ser sabio, que empiece por obedecer a Dios quienes lo hacen así demuestran inteligencia, Aleluya. Dios merece ser siempre alabado. alabado amén, amén, sea su amén, así es, Salmo 111, verso 10 esto es en la traducción del lenguaje actual, uh -huh. hemos estado usando ya tres traducciones diferentes ok, si alguien quiere ser sabio, que tienes que hacer, empiece, sí. empiece por obedecer a Dios Bien, así es, es Dios, tenemos que obedecer, que obedecer. Uh -huh. es a Dios, no es a los así hermanos es. cabajos a, a, la, a la señora Elida y al señor Rafael no, no, no, no, no, no, no adiós a Dios, a Dios. adiós Dios primeramente y claro, obviamente, tengan sus padres eh, eh, si los tenemos claro. o a los mayores que, que puedan estar cerca de nosotros sí, o bien a los pastores a, a la gente, a sus jefes, a sus patrones entonces, hay que, ser obedientes, hay que ¿verdad? ser obedientes ok pero aquí como estamos hablando en el área espiritual uh -huh. obedecer a dios quien lo hacen así demuestra inteligencia uh -huh. y nos dice que dios merece, merece ser siempre, siempre alabado, alabado. Amén. siempre debemos enseñar a alabar a dios en todas las cosas Amén. Así es. que dios sea el honrado que dios sea el glorificado que dios sea el que reciba toda la honra, que no, reciba no, no, toda la gloria, no, no. que reciba toda la alabanza. No nosotros, como humanos, no, no, no. sino que Dios. A veces nos gustan mucho los aplausos. Sí. Por ejemplo, el, el problema de los artistas. Un artista que no se le aplaude, pues se siente de defraudado. Sí, sí, sí. Se siente mal. Se siente que no, no, no lo hizo bien. ¿Qué pasa con los políticos? Sí, lo sí. mismo. Quieren ser vistos. Quieren que les aplaudan. ¿sí Quieren sí, sí. que, que le estén diciendo si, sí, tú, tú eres el bueno, tú eres eh, es, es un orgullo estar contigo que, que los, no, no, no eso es lo que quiere el político sí. pero sí el, el cristiano no, no debe ser así no. el Hijo de no Dios, Dios no debe ser así. así el Hijo Exacto. de Dios debe de, de esperar ¿cómo puede ser de bendición para los demás? Amén, así es ¿en qué te puedo ayudar? ¿en qué te puedo servir? ser Amables, hacer atentos, ser humildes, ser sencillos. Amén, amén. Eso debe ser una de las características del ser humano. Sí, amén, Entonces, así es. Vayamos a, a, a la siguiente lámina, que ya es para la oración. Sí, amén. Ya van sí, a, a, a... Bueno, ya vamos sobre casi sobre los 30 minutos. Por la protección del coronavirus y por la innovación. Son dos cosas muy... Diferentes, pero que una está proporcion uh, permitiendo que exista la otra. Amén, así es. Entonces, así si es. estamos orando por la protección, siervo de Dios, bendiciones, hermano Amén. Tadeo. Dios te bendiga, hermano Tadeo. De por allá de Harlington. <risas> de Harlington, Texas. Ok, entonces, eh, la protección que podemos tener contra este virus y también que nos dé la sabiduría para la innovación. Así es, amén. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, amén. eso es lo que tenemos que eh, eh, pedir a Dios, toda la sabiduría sí. y, y que Me nos enseñemos a, a respetar a, a las autoridades y también pues a Dios. Claro, ¿verdad? claro. Adiós. claro que sí. Entonces, yo no creo que haya un pastor que no quiera ser de ayuda y de ser de, de bendición yo ah, no quiero sí. puedo, yo no puedo querer que un patrón te ocupa para maltratarte uh -huh. te ocupa para para sí. que, que vayan juntos en el negocio claro entonces eso es lo que tenemos que hacer estar en esa armonía en esa armonía y para eso tenemos que estar en dios claro que sí porque si no entonces estamos en yo a ver qué hago uh -huh. a ver uh -huh. cómo yo lo, lo saco adelante yo, yo yo yo, yo. Necesitamos te tengamos ese yo, así. Yo, yo. Eh, sí, que, que no sea con esa característica. Así es. Sino, yo, que puedo hacer por los demás? Exacto. Ese es decir, yo, que puedo hacer por los demás? Ese sí está bueno. Así es. Pero así el, es. el pensar nada más en el yo, como yo, no sirve. Uh -huh. Es el mismo así yo, es. pero el bueno y el malo. Vete por el lado bueno. Así es. Ayudando, extendiendo también tu mano hacia los demás. Así Entonces, es. vamos a la oración. Eh, nos, nos vamos a unir aquí mi esposo y yo. Estamos tomados ya de la mano. Amén. Amén. Como lo hemos hecho ya por tantos años. Amén. Padre, le adoramos. Alabamos, le bendecimos, amén. Señor. Sí, Señor. Y honramos y le glorificamos, Padre Santo. Gracias, padre. Gracias, dándole honra, gracias. dándole gloria y dándole alabanza. Gracias, señor. señor mío. Bendíganos, Señor, en esta hora, que estamos, Señor, transmitiendo, que estamos aquí, Señor, tratando de llevar este mensaje de protección en cuanto a los virus y en cuanto a la innovación, Señor, cómo poder hacer cosas para salir adelante, Buscando esa prosperidad en el, bueno de los, en el buen sentido. Sí, Señor. Y que podamos ser de ayuda hacia los demás. Siempre pensando en qué podemos hacer por los demás. Sí, sí, así es, señor. denos su protección. No. Sí, señor. Y la creemos, porque es su palabra que todo lo que le pidiéramos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Aleluya, sí, Señor, así es, Padre. Pues bendiga mi Dios. Bendiga Padre Santo. Sí, bendiga, bendiga, Eterno Dios. Bendiga, a todos los que están ahorita con nosotros. Sí, señor. A los que van a estar viendo bendiga, después la repetición. Señor. Y Padre Santo. Bendiga, bendiga, señor, bendiga señor. a los cielos que usted tiene aquí en la tierra, Señor, sí, para dar palabras sí, de sabiduría. Sí, Señor. Porque están dando palabras, Señor, de ciencia y que están ayudando a los demás a salir adelante sí. bendiga pues sí, Señor bien. a su pueblo sí, bendiga señor, a sus hijos bendice, bendice, y a los señor, que no le conocen señor. Padre Santo en este momento les pedimos sí, aleluya. que reflexionen de que sí, necesitan sí, señor. tenerlo por, por su Dios sí, señor. y mi amado, mi amada tú que no sí, le has recibido en tu vida y en tu corazón este es el momento preciso para decirle, Señor Jesús, aleluya. ven a mi vida, sí, cámbiame, transfórmame. porque yo también quiero un día señor. estar contigo. Sí, aleluya, sí, Señor. Dile, yo quiero estar contigo. Si tú eres por tu pueblo, yo quiero estar contigo. Por eso yo te recibo ahora. Ahora mismo, en mi corazón, te entrego mi vida gracias, señor. y tú gobierna a la, Señor, para la honra del Padre y del Espíritu Aleluya. Sí, padre padre sí. Santos, bendiga quien haga esta oración. Y todos los que están escuchando, señora, ahorita, Señor, ahorita en vivo y los que vayan a estar viendo después de la repetición, Bendígales Padre Santo. Sí, Señor. Bendígales grandemente, Señor. Bendiga sus vidas de tal forma, de tal manera. Que usted sea honrado y glorificado siempre. Sí, señor. señor. Padre sí, señor. Santo. Bendiga. También, Señor, a los que ya están ahí con nosotros. Bendiga a Marisela. Señor. Sí, Señor. Bendiga, oh Padre Santo. A Martita. Sí, Señor. Bendiga a Fabiola. Sí, señor. Bendiga a su siervo el hermano Tadeo, señor. Sí, bendiga, y bendiga bendígale. a todos aquellos, señor, que están entrando, pues, señor, pues, o que están allí, padre. y aunque no hayan dicho que están allí, pero que están, pues, pues, padre, bendígalos. Y padre santo. Bendígale. Padre santo. En ese nombre que es sobre todo nombre. Sí, bendiga, mi Dios. Bendiga, mi Dios. Sí, señor. simple y siempre bendiga. Sí, señor. A todos los que están con nosotros. Tu bendición, todos los que nos están escuchando, sí, mi Dios. Sí, señor. Que ellos puedan sentir que usted está tocando su vida. Sí, sí, señor. Y a ti te digo, recibe la bendición. reciba la bendición. Siente bendición, la bendición del Señor. Recibe la bendición del Señor. Recibe la bendición del Señor. Recibe, recibe, la bendición. Por la fe, empieza a sentir que usted está tocando. Gracias, gracias, gracias, Por la fe Empieza bendiga. a sentir Que Dios está contigo Dios te, bendiga, Dios te bendiga Empieza a sentir La presencia de Dios en tu vida Y recibe la bendición En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Recibe la bendición, recibe sí, la sanidad, recibe la, recibe la, prosperidad, la prosperidad, recibe la, protección, recibe la sabiduría, sí, sí, señor, recibe la inteligencia. Sí, recibe, recibe la inteligencia. Oh Padre Santo, gracias. Gracias Señor. Aleluya. Gracias Señor por bendecir. Gracias Padre, gracias Señor. Bendiga Señor a cada siervo subió bueno, como el hermano Tadeo Señor bendícalo señor. Sí, señor y úselo para su honra y sí, para su sí, gloria y para su sí, alabanza Dios, Padre el mío y Padre gracias, que toda Padre, la honra gracias, y la gloria señor. y la alabanza sea se honra por usted señor. Sí, señor en Cristo Jesús Aleluya sí, señor, en Cristo Jesús. Aleluya Amén Amén, Amén. Amén. Gracias, gracias. hermanitos por estar con nosotros gracias hermano Tadeo gracias bendiciones a le llamamos, es. le llamamos de verdad. Y ya por último, déjame dejarles esta lámina. Mándenos su petición en un mensaje por WhatsApp al 469-238-9007 o bien a hoy.oramos.gmail.com y nosotros le apoyaremos con nuestra oración. Y obviamente si podemos comunicarnos contigo, para hacer más de, de bendición, pues lo vamos a hacer. Amigo, y y como se hace, los que están en Facebook, pues pueden, saben que me pueden poner un, un texto sí, ahí en el WhatsApp. Punta, que así es. ¿verdad? Entonces, que entonces eh, digo en, en Messenger. Entonces, hay muchas formas de cómo comunicar, no importa la distancia. Sí, a mí No, no importa es. la distancia. Ya ahorita ya no importa la distancia. Hace un par de días, eh, tengo una hermanita de, de por allá de Guatemala, y nos pudimos comunicar con ella. Sí, así es. Sin ningún problema. Eh, a Tampico, por ejemplo, allá con, con, con Junior. Pues, Qué que, que bueno, ¿verdad? Y, bien, y a Dios. cualquier parte, porque esas son las ventajas que tenemos ahora, Ahorita, que antes no teníamos. Así es. Hay que aprovechar todo esto como una gran ventaja. Amén. Y que Dios bendiga pues, a los de Facebook por, Amén, a, por hacer eso. Es. Y, y a los de YouTube por permitiendo también poner los videos para, ahí con ellos. Para todos, así es. Así que pues que Dios los bendiga. Y Dios te bendiga a ti, mi amado. Que Dios te bendiga a ti, mi amada. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo. Les amamos en el amor del Señor. Y sigan ustedes adelante compartiendo. Comparta estos videos. Porque pues no sabe usted a quién puede bendecir. Es. Estamos en tiempos difíciles y hay que buscar el rostro del Señor y les amamos. Que el Señor nos bendiga grandemente. Un fuerte abrazo para todos y la bendición del altísimo sobre sus vidas.